A hablar, recordaron ustedes que para el Día del Trabajador el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló del envío al Congreso de un proyecto para modificar las licencias por Maternidad y paternidad Que ya no se van a llamar así Sino uh -huh. para la persona gestante O no gestante exactamente eh, Cuidar en igualdad Es la propuesta del proyecto Porque también habla de otro tipo de cuidados eh, Estipula las licencias Para este, el cuidado de, de, de chicos adoptados Para el cuidado de hijos Con enfermedades crónicas Etcétera, etcétera, etcétera ¿Quieren el detalle de cómo fue el anuncio? Se lo presentamos para mí este proyecto es muy importante, porque sigue la senda de lo que yo y el Gobierno y todos nosotros y nosotras planteamos. La necesidad de seguir ampliando derechos. La necesidad de reconocerle a la mujer que cuida lo que representa para el desarrollo social ese cuidado. Y reconocerlo. También, en otro concepto de familia, ...que se ha ido construyendo con el correr del tiempo. Donde la obligación ya no es de la madre, es de la madre y del padre. Y donde en conjunto hay que atender las necesidades de los hijos. Y hay que prestar la atención que los hijos requieran. Ese es el tiempo distinto que yo dije... ...que he experimentado al cabo de 27 años. ¿eh? Pero lo cierto es que es así. Y por eso, por eso estamos ampliando las licencias por maternidad y por paternidad y por eso también estamos ampliando los derechos también para los adoptantes, para que los adoptantes tengan el tiempo que necesiten para poder vincularse adecuadamente a sus hijos y a criarlos adecuadamente. Bueno, ahí estaba el anuncio del presidente y quiero eh, decirme me parece bien todo lo que vaya considerándose eh, em, a fin de que se evolucione en este uh -huh. sentido, desde que tuve mi hijo siempre planteé, lo saben públicamente que eh, me parece una hipocresía digamos el tipo de licencias que se manejan actualmente cuando las mujeres nos machacan, con que tenemos que por ejemplo mantener la, la lactancia exclusiva seis meses pero eh, tenemos eh, tres de licencia por uh -huh. maternidad, un mes que te tenés que tomar antes, en definitiva te quedan dos y tenés que volver a trabajar, difícil la lactancia exclusiva, es, es y, todo perdón, un tema. Y un papá eh, que debería estar más, más apegado y más encima y tiene solamente dos días. Dos días después en el se sector a privado, exactamente. Perdón, haces eh, esta diferencia y está buena. Dos días en el sector privado. Claro, porque aquí en Mendoza, en el sector público, ya tienen 15 días de corridos. Uh -huh. de, todo, eh, de la misma manera, las mamás tienen 120 días de licencia, a diferencia de los 90 días que tienen las mamás del sector privado. O sea, la, la, las mamás y los papás que dependan de eh, estamentos públicos provinciales ya tienen los 120 días y ya tienen 15 los papás. ¿No? Exactamente. Así es que, eh, ¿cómo se compatibiliza, así se dice, señoras y señores, este proyecto con lo que ya existe a nivel provincial? Bueno, todas estas preguntas se las vamos a hacer a Juan Camisaza, que es analista de protección social de CIPEC, licenciado en Historia y Máster en Economía Aplicada. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos, Juan? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien por acá. Un gusto y gracias por la invitación. No, gracias. Eh, a vos por este tiempo. Bueno, ¿cómo analizás el proyecto eh, que eh, se va a enviar al Congreso? Bueno, como ustedes bien decían, eh, es un, una gran noticia que se es, esté poniendo este tema en agenda porque la ley de contrato de trabajo, que era de la década del 70 y su esquema de licencias para el sector privado, había quedado en gran medida muy vieja y como bien estaban diciendo ustedes, que yo lo estaba escuchando, eh, eran... No 90 días para la madre y dos días para el padre. Uh -huh. Pero además de eso, tenías que para adoptantes no había ningún derecho a licencias, uh -huh. para familias que se aparten, digamos, del esquema tradicional de mamá, papá, tampoco había derecho a licencias. Eh, así que en ese sentido es, es un gran avance y viene también a eh, igualar un poco al sector privado y a, y a ir mejorando ese esquema de licencias con otros esquemas de licencias, como bien ustedes decían, por ejemplo, el del sector público de Mendoza, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires también tiene su propio régimen, la provincia también, otras provincias de Argentina también, eh, y tenían un régimen un poco mejor, digamos, que aportaba más derechos tanto a madres como a padres y a personas no gestantes y gestantes. Eh, así que en ese sentido es, es una, una buena noticia. ¿Cómo se hace en este caso? Cuando, por ejemplo, hay una legislación provincial superadora, eh, está en marcha este, este proyecto a nivel nacional, después, ¿cómo se conjugan ambos bueno, ese, ese, esa es una muy buena pregunta. Todavía para, para opinar, digamos, del, del nuevo proyecto de ley que presentó el presidente eh, en el día de ayer, nos faltaría específicamente el proyecto de ley. Eh, si bien estuvo el, el, el evento en el cual presentaron esta, este proyecto que se va a enviar al Congreso y hay un documento de aproximadamente 15 páginas, todavía eh, la letra del proyecto no está y esa letra del proyecto es la que nos va a permitir... A, Toda la población, digamos, y a quienes trabajamos estos temas, ver bien cómo se va a articular con los esquemas eh, públicos que ya existen, también ver eh, cómo se van a llevar adelante un montón de otras cosas que también la ley prevé, prevé ¿no? Porque no es solamente el esquema de licencia, sino que lo que se presentó ayer es un sistema integral de cuidados. Uh -huh. También tiene adentro dentro eh, metas sobre construcción de servicios de cuidado, la construcción de un sistema integral con políticas eh, eh, articuladas dentro del sistema y no tan fragmentadas entre distintos ministerios. Así que todos esos detalles, digamos, más específicos recién los vamos a poder analizar cuando esté eh, el proyecto de ley. Eh, el título del anuncio tiene mucho que ver con papá y mamá, pero creo que la pata más fuerte también tiene que ver con eh, las, las parejas no tradicionales, como queramos llamarlas, o parejas que adoptan, o, o, o monoparentales, como, como queramos llamarlos. Digo, la, Hoy el espectro es enorme. En, en ese sentido, ¿cuáles son los cambios? ¿Cuáles serían los cambios? Bueno, eso, ese es un muy buen punto. Hasta, hasta ahora el esquema de licencias tiene, podemos decir, tres grandes problemas. El primer problema es que el derecho a la licencia depende de la inserción laboral de las familias. ¿Por qué? Porque si uno no tiene un empleo formal, ya sea en el sector privado o en el sector público, hasta ahora no tenía ningún tipo de derecho a una licencia. Entonces ese es, ese es el primer problema que esta ley pareciera venir también a solucionar. En segundo punto tenés la cuestión que ustedes muy bien decían que tiene que ver con el sesgo maternalista, ¿no? Yo les escuchaba antes hablar de que los padres con esta ley de contrato de trabajo, nada, únicamente le daban dos días. Bueno, ese sesgo maternalista es un gran problema porque refuerza a la mujer como cuidadora, y sabemos cuál, y después si quieren lo podemos charlar, ¿no? Los efectos que esto tiene en el mercado de trabajo, ¿no? Que las mujeres trabajan mucho no remuneradamente al interior del hogar uh -huh. y por eso tienen grandes problemas después eh, con las brechas de género en el mercado de trabajo remunerado. Y en tercer punto, y acá retomando lo que vos me preguntabas, otro problema que tenía el esquema de licencias y que celebramos también que, que se esté poniendo en juego es el, el tema de la equidad, ¿no? Hasta ahora... Eh, no solo dependía de la inserción laboral de la familia, sino también del tipo de familia. Había un montón de familias que estaban quedando afuera del esquema de licencias con la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, eh, familias adoptantes, familias que no estaban compuestas por un mamá, una mamá y, y, y un papá, eh, familias con personas con identidades de género que van más allá de varón-mujer. Eh, lo que está planteado en este documento que todavía no es un proyecto de ley ya eh, está avanzando en ese tema, ¿por qué? porque ya no está hablando de mamá y papá sino que está hablando de personas gestantes y no gestantes, uh -huh. eh, así que ahí está incorporado Muchas, eh, eh, están incorporando nuevas identidades de género antes excluidas y además también está eh, incorporando a las familias adoptantes que también estaban excluidas del derecho a una licencia. ¿no? Uh -huh. Y el primer punto que mencionabas lo incluye o lo incluiría el proyecto porque este, están considerados los monotributistas, los autónomos, las personas que trabajan en casas particulares... Sí, exactamente, ese era el otro gran problema, no el problema de, de, de la inserción laboral y el, el, el documento eh, plantea, ¿no? eh, como bien vos decías, eh, licencias para monotributistas sociales, para empleados de casas particulares, habría que ver ahí bien cómo se va a terminar articulando en el proyecto de ley, porque eh, en ese punto, si bien está claro que quien se va a hacer cargo de estas licencias es la seguridad social, uh -huh. no, no, no hay empleador obviamente en el caso de un monotributista, todavía tenemos que ver bien cómo, cómo es el financiamiento. Claro. Eh, eh, des, eh, recién yo te preguntaba y vos decías, hace falta conocer la letra del proyecto enviado, eh, pero eh, en el caso de que haya una normativa nacional, de que hayan normativas provinciales y de que hayan convenios colectivos de trabajo que especifican determinadas cuestiones, ¿se impone para el trabajador lo que le resulta más beneficioso? Eso, eso es lo que, lo que decía anteriormente, vamos a tener que ver. Yo entendería que sí, eh, porque ahora una otro, otra nueva cuestión que está en el documento que es muy importante resaltar, antes eh, los dos días para el padre eran a cargo del empleador, uh -huh. ahora va a estar todo a cargo de la seguridad social. Así que habrá que ver, yo creo que esa puede ser una buena oportunidad para poder articular un esquema de licencias más homogéneo sin depender, digamos, de la inserción laboral, ya sea sector público, sector privado, eh, provincial, nacional... Eh, etcétera entonces creo que en, en el paraguas digamos de estar ahora todos bajo bajo seguridad social y, y no a cargo del empleador podría avanzarse en esa línea pero todavía no eso no, no está digamos definido eh, tengo entendido recién Marisol ha sido un planteo bastante interesante que lo viene haciendo desde hace rato eh, para, para, para algunos es un choque periodístico en la información ¿no? porque se nos chocan las informaciones y vos decís pucha digo una cosa hago otra ¿no? en el caso de las mamás es una realidad más pragmática eh, esto de que una mamá tenga solamente tres meses de licencia, cuando insistimos todo el tiempo nosotros en la información de sostener la lactancia materna durante seis meses. Y está claro que cuando la mamá vuelve a trabajar, esa lactancia no es igual que cuando, se, cuando está... En los tres meses eh, en, en casa. Entre ¿no? otras cosas, ¿no? Porque claro. el, el niño no se reconoce como un sujeto individual y separado de la mamá hasta eh, varios meses posteriores después de su nacimiento. Digo, hay una serie de situaciones a contemplar por las cuales en otros países llegan a tener hasta un año de licencia sí. por maternidad, aunque no se les pague la totalidad del sueldo. Pero bueno, este es un avance. Sí, sí, sí, en ese punto el, el nuevo proyecto habla de, de 126 días para uh -huh. la persona gestante. Eh, hay varios estudios, eh, recuerdo ahora uno de UNICEF, que habla de eh, el impacto positivo que tiene extender la licencia a la persona gestante en el desarrollo infantil, que es lo que ustedes estaban hablando, ¿no? Eh, de extender la lactancia, eso después tiene efectos muy grandes para el desarrollo de niños y niñas. Pero ahí yo creo que también, además de la, de la, para la persona gestante, creo que una de las cosas más importantes, si no la más importante en ¿no? el esquema de licencias, tiene que ver con la persona no gestante no, o los padres, si quieren, en también, la vida. Totalmente, sí, sí. Porque ahí lo que teníamos era dos días... Eh, y eso generaba demasiadas distorsiones en el mercado de trabajo. ¿no? Eh, había grandes desincentivos, eso manifestaba ¿no? en el sector privado, desincentivos a la contratación de mano de obra femenina justamente porque las licencias eran mucho más extensas y además de eso también tenés toda la cuestión del trabajo de cuidados al interior del hogar. Uh -huh. Si la, las mujeres siguen haciéndose cargo en mucha mayor proporción, como es hasta ahora, ¿no? del trabajo de cuidados no remunerado al interior del hogar, van a seguir teniendo barreras muy grandes, como las que existen hoy, en el mercado laboral. ¿no? Hoy sabemos que las mujeres eh, se ven más afectadas por la informalidad, participan menos en el mercado de trabajo, están subrepresentadas en los puestos de decisión y eso está estrechamente vinculado con que los trabajos de cuidados y los trabajos domésticos al interior del hogar están eh, realizados en mayor medida por mujeres. Entonces las mujeres trabajan mucho más al interior del hogar y después tienen mucha más barreras para trabajar afuera. Así. Y esta ley, digamos que a, a abordar este esquema de licencias con ese sesgo muy maternalista, muy de reforzar el cuidado femenino, abordarlo e ir hacia licencias más equitativas, más paritarias, más coparentales, si tienen algún punto, eh, eh, creo que es un, una, un buen avance en términos de equidad de género en el mercado de trabajo también. Aprovecho para recordar el detalle que la idea es que para la persona no gestante la licencia pase... De los dos días actuales a los 15 días en el primer año, 30 días en el segundo año, 45 días en el cuarto año, 60 días al sexto año y 90 días dentro de 8 años. Exactamente, sí, esto digamos... Eh nosotros de que veníamos planteando este tema hace, eh, hace varios años ya lo veníamos poniendo en la agenda de la necesidad de, de ampliar las licencias por paternidad o mejor aún para personas no gestantes eh, y obviamente nosotros siempre decíamos bueno, si se necesita que sea progresivo no porque por ahí digamos eh, el shock ¿no? de, de tener que aumentar de dos días a 90 y pasar del empleador a la seguridad social eh, iba a ser medio complicado y bueno, ese esquema progresivo que nosotros planteábamos se está viendo reflejado en, en este proyecto eh, cuando el gobierno no sale del ámbito legislativo y sale del ámbito eh, ejecutivo, como en este caso, más o menos se maneja cuál es el ánimo dentro del Congreso para aprobar o no una ley, ¿no? ¿Cómo es el ánimo en el Congreso con respecto a este proyecto? Bueno, este, o sea, el, el, el, el anuncio fue recién ayer, para eso va a haber que esperar un poco. Lo que sí se cree es que se va a trabajar bastante y, y es probable que tenga modificaciones. Uh -huh. eh, eso va a depender mucho, obviamente, de, como decías vos, de la misma dinámica legislativa eh, y también de lo que diga ¿no? la letra del proyecto de ley, que eso todavía no lo tenemos. Entonces, una vez que esté ese proyecto y una vez que los legisladores puedan leerlo, bueno, ahí vamos a ver cuáles son o las críticas o las, eh, los halagos que se le hace al proyecto, las modificaciones que se le quieran hacer. Una cuestión que nosotros eh, pensábamos de, desde CIPEC tiene que ver con eh, el hecho de analizar y evaluar los efectos ¿no? de este nuevo esquema de licencias en distintos sentidos. Por ejemplo, cómo va a afectar a la demanda de trabajo, porque hasta ahora lo que nosotros sabemos es que el esquema de licencias desincentivaba la contratación de mujeres. ¿Por qué? Porque tenía un sesgo maternalista muy claro, las mujeres tenían 90 días y los varones tenían apenas dos. Ahora que, tiene, que vas a hacer licencias más paritarias, ¿cómo va a afectar eso? Si va a ser un esquema más equitativo en términos de género. También ver si en algún caso podría ser que haya un desincentivo a contratar eh, personas que se cree que puedan llegar a tener hijos en el futuro. Claro. Todas esas cuestiones son cosas que va a haber que ir analizando eh, para obviamente llevar ¿no? eh, a, la, a la mejor ley, que expanda la mayor cantidad de derechos posibles y que no tenga, digamos, consecuencias negativas eh, para quienes quieran conseguir trabajo y obviamente quieran maternar, paternar o tener eh, hijos e hijas eh, y, poder, y tener ese derecho al cuidado. ¿no? Creo, creo que hay dos puntos, entre otros, que pueden jugar a favor del proyecto. No sé qué opinás vos. Uno tiene que ver con que esto no implicaría más gastos para el empleador porque eh, se daría cargo seguridad social. Y lo otro eh, que se ha mencionado, no sé si aparecerá en la letra chica, el tema de un contrato para reemplazar a la persona que entra en licencia. Un contrato especial. Eso habría que verlo, eh, en el documento todavía no está del todo especificado, uh -huh. en el documento que existe habría que ver cómo queda en la letra chica. Respecto a lo primero, sí, y eso es algo que, que está bueno remarcarlo, no el tema de que ya eh, la licencia que antes era por paternidad, que era dos días a cargo del empleador, ahora este esquema que vos bien mencionabas, progresivo, hasta 90 días dentro de ocho años, va a estar siempre a cargo de la seguridad social. Ahí eh, de el funcionariado y lo que se venía diciendo era, bueno, el hecho de tener que expandir las licencias, eh, hay que ir a, a decirle al sector privado, no, bueno, a partir de mañana es así y tenés que salir. Entonces, que se haga el cargo de la seguridad social de ese tema, digamos que deja de lado esta posibilidad de cierta reticencia por ahí de algún sector de, de, del sector privado a decir, bueno, no, pará, no tengo los fondos para hacerlo. Bueno, ahora que se hace cargo de la seguridad social, digamos que eh, las licencias para personas no gestantes quedarían un poco más aseguradas. ¿Vos sabés, Juan, que uno cuando, cuando se pone a hablar sobre este tema y que venimos tratando nosotros periodísticamente desde hace muchos años, nos preguntamos si, si en realidad esto ya llega. Tarde nos llega porque, bueno, esto es para adelante, claramente. Pero, pero uno dice, ¿por qué esto no se hizo antes? Porque la lógica apunta de que esto debería haber arrancado hace un, un, un tiempo antes, ¿no? Sí. Eh... La verdad, como te decía, nosotros es un tema que lo venimos trabajando hace ya varios años y, y yo estoy de acuerdo con vos en que cuanto antes hubiese sido mejor, uh -huh. es, hay que celebrar digamos que se haya puesto en agenda y que efectivamente ahora se haya, haya, el presidente lo haya digamos, eh, anunciado y lo vaya a mandar al Poder Legislativo, porque lo que encontramos hoy en el... Eh, en el esquema de licencias, es esto que hablábamos antes ¿no? muchas familias que no están teniendo derecho a cuidar, ya sea por su inserción en el mercado de trabajo, ya sea eh, por la conformación de la familia ya sea porque son adoptantes eh, ya sea porque son padres ¿no? y los padres apenas tenían dos días eh, así que sí, en ese punto digamos que, que es para celebrar que se haya, eh, se haya enviado y, y si llega tarde la respuesta creo que la podemos pensar en ese sentido de falta de derechos a cuidar, pero también por el lado de las brechas que existen eh, hoy de género en el mercado de trabajo uh -huh. eh, no, no, no hace falta o sea, es muy, muy claro en el mercado de trabajo cuando uno lo mira que las mujeres participan menos, como decía antes que están subrepresentadas en puestos de decisión y esto está íntegramente ligado al esquema de licencias pero sobre todo está muy ligado al trabajo al interior de los hogares yo quiero remarcar esto, ¿no? la importancia de lo que es el trabajo de cuidados no remunerado al interior del hogar uh -huh. y cómo se distribuye por género ahí eh, tenemos datos que salieron justo la semana pasada que nos muestra que más del 90% de las mujeres participa de estas tareas no remuneradas al interior del hogar y son menos del 75% de los varones los que lo hacen. Uh -huh. Y además, cuando uno va a ver la cantidad de horas que dedica esta gente, las mujeres, dedican, además de ser más las que participan, dedican eh, casi el doble de tiempo que los varones. Entonces, esas diferencias, que son muy marcadas, tienen sus consecuencias en el mercado de trabajo y en la autonomía sí. económica de las mujeres. Y el hecho de ir hacia una distribución más equitativa entre géneros, pero también hacia un esquema de licencias más equitativo y a una mejor distribución del trabajo de cuidados, me parece que es positivo desde todo punto de vista, ¿no? desde sí. el lado de los derechos a cuidar y a hacer cuidado, pero también desde el lado de la autonomía económica de las mujeres. Sí, sí, viene a, a poner a la, a la mujer en una situación de igualdad respecto al hombre en el mercado laboral, eh, por, por carácter transitivo, digo, uh -huh. cuando mejoras eh, claro. las tareas que tiene la mujer hacia adentro hacia del hogar, eh, le das otras oportunidades hacia afuera. Eh, me parece muy importante en relación a familias no tradicionales. Hemos tenido acá en Mendoza eh, mamás que han tenido que ir a la justicia para poder... Eh, tener derecho ambas al cuidado de su hijo y lo que me queda como una gran incógnita es eh, si va a tener el Estado para financiar esto, viste que eh, cuando estamos hablando de los problemas de Argentina en su economía y, y, y, los, y los gastos del Estado, bueno, me queda la, la incógnita de cómo se va a financiar, estamos ansiosos por saberlo. Sí, sí, ahí, a ver, eh, siempre es un tema del que se habla, ¿no? De, bueno, el, el costo fiscal en un contexto por ahí de restricciones, en el marco del acuerdo con el FMI, de distintas restricciones económicas que está atravesando el país hace varios años. Pero también hay, hay algo que es claro, ¿no? Y es que eh, con el esquema de licencias actual y con las brechas que existen en el mercado de trabajo, eh, hay mucho que se está perdiendo también económicamente, o sea, la, la cantidad de, de mujeres que no están pudiendo trabajar hoy remuneradamente por todas estas desigualdades que estamos viendo, es una pérdida económica y también hay mucha pérdida en términos de desarrollo infantil, eh, del desarrollo humano en general, ¿no? Entonces, digamos que por la parte económica, si bien obviamente hay que, eh, esto va a implicar un mayor financiamiento, hay todas otras consecuencias positivas económicas que hay que tener en cuenta. No, sí, eso no está en discusión, solo, solo que me preguntaba eh, cuál va a ser la, la alternativa del gobierno para, el financi para garantizar el financiamiento uh -huh. de esto. Lo conoceremos cuando veamos la letra chica, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Juan, bueno. muchísimas gracias, eh un gusto. No, muchas gracias a ustedes, un placer conversar y bueno, nos veremos luego. Bueno, muy amable, hasta luego.